esto que tenemos aquí está sacado de las plantillas que yo he puesto para que no haya Da Vinci, ¿vale? Y lo digo que no haya Da Vinci es que está eh, letra oscura sobre fondo claro. Aquí, fondo oscuro con letra oscura, eso lo va a leer, ¿eh? vaya, y aquí, sí, sí, ya lo sé. Y esto aquí para saltar el ojo a un pollo, vaya, el rosa este, con el amarillo. Mirad, olvidaros, y a lo que es, y con, lo, con, lo, con, lo, con el otro además tenéis una letra determinada, con una característica determinada, un tamaño, un tamaño, un tamaño. Aquí dentro de lo que cabe el tamaño sí, está pero el color igual, es fatal. Este, este sobra. No, este ese sobra. sobra, si ya lo tenéis puesto en el lateral el nombre. Pero para que quede mejor. Pero, pero la letra, para que quede mejor, grande, eh, es que que quede mejor le pones el logo. Ah, para sí, que, sí, que quede mejor no le pones bien, el logo, que está para que que puesto para eso, mucho. el logo de la asignatura. ¿Vale? Y, ¿y el movimiento es esto. Algunos van con flecha, otros sin flecha, no les entiendo. Ah, no, es el indiaca el lanzamiento. La flecha está la flecha. Vale, es vale, verdad. Eh, está más o menos aceptable la representación. Sí, sí, sí. Y los <risa> objetivos, aprender a oral. Vale, está más o menos aceptable. Los tiempos, ¿eh? Sin líder, Los tiempos, 5.30, 30, 4 tiempos. Siempre el tiempo de actividad sí, motora tiene que ser mayor, lo es, lo es. Que, es, que en el otro era igual, y eso es un imposible. Pues venga, vamos a empezar. Hay ah, otra cosa, aquí está muy bien que pongáis aspectos claves, pero más bien que aspectos claves son calificaciones tal y como vienen en el otro lado, dices por intensidad, por edad, por lo que sea, justificar el porqué, es decir, para esta edad, porque antes no se puede, para esta tal, otras cosas como la intensidad, la duración, etcétera, ¿vale? Pues venga, os holgazo. Venga, venimos para acá. Con esa moto voy. tenemos que Me voy. títulos. voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me Una vez que estamos todos en esos todo, ¿no es fuegos, lo que acabamos de hacer, sí. tenemos que ir pasando el tonillo este Uf. y una vez que hayamos dado las vueltas es que os digamos a continuación, que claro, claro, claro. en este caso van no eh, a ser cinco, a La cosa, tenéis que cogerla con una mano y pasársela al compañero con la mano contraria, ¿vale? Las manos siempre van a estar. Cuando esté en el cuadrado tenemos que tener los brazos estirados, ¿vale? Para coger el culo, pasársela pasárselo la mano contraria y al compañero sigue. Vale. Bueno, vamos a Cállate, Connie, ¿Voluntario? Ah, voluntario. Mire, arrojado, es la Esto lo vamos a haciendo al final con la mitad de la clase en un equipo y la mitad de pasillos para acá que ahí ahí perfecto ahí perfecto No, no, no, no, siempre son valorables. no, no, bien! no, no, no, de no, no, no, no, no, no, no.